Hola. ¿Qué tal, amigo craniano? Hoy no te estamos hablando a ti, estamos buscando una craniana que toque el bajo, que sea mayor de 25 años. Si eres tú quien me está viendo, apúntate. Nos vemos el martes 12 y el jue... miércoles, miércoles 13, exactamente. 9 de la mañana, los dos días en el Vips de Zona Esmeralda. Acá está la banda esperando para hacer un toquín contigo. Y ver si tú eres la próxima bajista de Cranion, el poder del rock. En verdad, no faltes porque esperan muchas cosas muy chidas aquí en Cranion. Y te estamos buscando. No falles, muchachas. No falles. Y si eres tú, ven. Te estamos esperando porque aquí es a quien estamos buscando. Acuérdate, Cranion, el poder del rock. Martes 12 y miércoles 13. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Requisitos ¿no? mayores de 25 años. Bien presentadas Que toquen un buen nivel de bajo Pero sobre todo Que tengan muchas ganas de triunfar Y ser no el cráneo Y te esperamos No faltes Ya ya sabes Cráneo el poder del rock Te está buscando A ti